como es el showrooming, pero nos va a dar las claves para poder combatirlo Roberto Valencia, muy buenos días. Hola, buenos días. Él es director de For e Business School y de e-commerce, además de ser impulsor de days y muchísimas otras cosas que, uh -huh. que es que tienen tanto currículum estos chicos que traemos que no, que no puedo decirlo todo. Así que Roberto, cuando quieras. Vale, ok, pues muchas gracias. Bueno, os resumo un poco qué hacemos, quiénes somos, vale, para también haceros un planteamiento, una oferta. Nosotros somos una escuela de negocios internacional de comercio electrónico con presencia en España y en América Latina y con alumnos de seis países. Nos metimos en el comercio electrónico como escuela hace un año y medio aproximadamente porque existe una demanda altísima ya no sólo de desarrollo de proyectos de comercio electrónico sino de necesidades de formación en comercio electrónico. ¿no? El comercio electrónico para que tenga un proyecto de éxito se basa, pues como cualquier comercio, en tener una buena oferta, un buen mercado, etcétera, que luego veremos, ¿no? Pero se basa mucho en lo que se llama el know-how, ¿no? En saber hacer las cosas. Tenemos que entender que hay un cambio, bueno, de paradigma, de, de modelo, a la hora de formarse para poder trabajar dentro de las nuevas tecnologías, ¿no? Todos hemos crecido en la generación. de empiezo a estudiar, ¿no? Voy haciendo, pues... Bachillerato, como se llama en su momento, voy haciendo una carrera universitaria, incluso un posgrado y luego me pongo a trabajar 40 años. ¿no? Esto ya no funciona. Vivimos en un mundo en constante evolución donde van surgiendo cambios, ya no solo tecnológicos, sino cambios de gestión, cambios de paradigma, cambios de modelo que nos obligan a trabajar en modelos de formación continua y a integrar la formación y el aprendizaje en nuestro modelo de negocio. Por tanto, si nosotros queremos ser un empresario del siglo XXI no podemos adaptar modelos educativos del siglo XX. Este es un cambio conceptual que nos obliga a vencer la pereza, porque dentro de nuestra zona de confort pues, hombre, nos hemos habituado a ir, ajeno, a ir a trabajar, a gestionar nuestro negocio pero bueno, aprender, estudiar, leer, evidentemente es un hábito jodido, ¿vale? Es decir, cuando tienes ya una cierta edad, nosotros en los programas máster lo primero que intentamos es que la gente coja un... Pues bueno, igual que cuando ha cogido un poco de sobrepeso, te dicen que hagas un hábito de vida saludable pues un hábito de formación continua, un hábito de curiosidad por aprender, por incorporar, digamos con la extraordinaria presentación de Jason, pues un montón de herramientas, aplicaciones, etc. Estoy seguro que él dentro de dos años nos contará otras 28 distintas, ¿vale? Si todos los que estamos aquí nos acordamos solo hace 4 o 5 años, pues bueno, nos acordaríamos mucho de MySpace, nos acordaríamos mucho de Second Life, nos acordaríamos de muchos sitios que eran súper importantes en ese momento puntual, pero que ahora son prácticamente irrelevantes. Y eso no significa que el mundo digital haya bajado, todo lo contrario, va creciendo cada vez más, ¿no? Entonces, para que os hagáis una, bueno, una rápida idea, yo hace 13 años, que no vengo a Valladolid, más o menos, 12 o 13 años, desde que perpetramos esto, ¿no? Yo empecé como directivo del Grupo Prisa. ¿Alguien se acuerda de lo que es esto? No soy ventañero, os tenéis que acordar. Esto se empezó llamando Paradas, luego Partidas. ¿Vale? Yo era director de acciones especiales del Grupo Prisa, de 40 principales, etc. Y junto con el gran Fernando Martínez, con Fernandisco, pues montamos este tipo de saraos. ¿no? Montamos también esto. Bueno, yo creo que alguno de vosotros estaría en esto, ¿eh? que lo montamos en el pisuerga y luego empezamos a hacerlo en otros sitios, que se llamó La Gran Quedada. Salieron novios, ¿eh? porque aquí se empezaba a chatear, etc. y venía gente de toda España. Bueno, pues esto lo montamos y lo hablaba ayer con el, con el Secretario de Estado de Telecomunicaciones en el año 2001, 2002, 2003 creo que hasta el 4 o algo así más o menos lo estuvimos haciendo, ¿no? y recordábamos un poco, bueno, en el primer evento que montamos eh, empezó la tecnología WAP, que no sé si os acordáis ya, bueno, pues que era la primera versión que tenían los móviles antes de hacer web y demás ¿no? entonces cogimos 100 Nokias y los pusimos con unos cables distribuidos por el pisuerga, etcétera, tal para que la gente viera la tecnología web ¿no? al acabar el evento quedaban 17 ¿no? bueno, no era unos Nokia muy avanzado, <risa> ni la tecnología mucho, pero era muy goloso entonces la forma de hacer las cosas, para que os hagáis una idea, pues va cambiando ¿no? y de estas situaciones un poco primarias, con 121.2 que fuimos llevando, etcétera, tal a lo que tenemos a día de hoy, pues evidentemente hay un mundo y hay un mundo que es imparable es decir uno de los conceptos básicos que tenemos que tener, cualquiera que somos mínimamente emprendedores, y empresario debe incluir la palabra emprendedor, es que el mundo no va a parar. Nosotros podemos parar si nos da la gana y podemos pues, dedicarnos a la vida contemplativa o cualquier otro modelo de negocio. Pero la digitalización que se está produciendo, y esto no hay más que escuchar pues, a los grandes empresarios que están en modelos de transformación brutal, no va a parar, entonces tenemos que tomar la decisión si nosotros nos digitalizamos también, si avanzamos en este modelo y eso no significa que nos convirtamos en unos frikis digitales y abandonemos la forma de hacer los churros o de poner los cafés, sino que tenemos que incorporar ese mix dentro de nuestro modelo de negocio. Vamos a haceros aquí una oferta, nosotros tenemos un programa máster que os comentaba que es presencial, que es online, donde dan clases por Google, PayPal, eBay, Amazon, en fin, todas las empresas grandes del sector. Y luego tenemos un programa de ocho semanas que lanzamos ahora el mes que viene de dirección en e-commerce. Entonces, vamos a ofrecer dos becas 100% gratuitas, ¿vale? para cualquiera de vosotros que esté interesado solo vamos a pedir un requisito que es que nos contactéis a cualquiera bueno, este es el claustro de profesores y tal pero vamos, a través de cualquiera de nuestros canales sociales si nos digáis por qué queréis hacer una beca en un programa de dirección y comercio electrónico ¿vale? el jurado va a ser la gente de la organización vamos a meterles en un marrón a ellos ¿no? para que nosotros le pasaremos todas las solicitudes que nos enviéis, es un programa que se puede hacer online que es de 8 semanas incluye pues eh, evidentemente un módulo de, intre, de introducción al e-commerce, luego gestión legal, gestión logística, gestión en la nube y bueno unos primeros conceptos de marketing online, captación de negocio, etcétera, tal, ¿vale? Con lo cual bueno pues para ayudar un poco y agradecer a la confederación y todo el apoyo que ellos nos han dado y, y la invitación pues gestionamos dos becas a través de ellos, vale, 100% ya os aviso o sea que no hay truco del almendruco, vale, no hay letra pequeña para poder ayudaros a dar ese salto dentro del comercio electrónico. Si queréis por empezar, eh, esta es una infografía que, que publicó Alfredo. Alfredo ¿sabes? que publica unos 18 millones de infografías al año. Además son las infografías más interesantes, con lo cual pues una de las cosas que tenemos que sacar de aquí es que hay que seguirle seguro. Hay unos datos que refleja bueno, también la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, que es la que da la información sobre el comercio electrónico en España, ...sobre la balanza exterior en comercio electrónico... ...es decir, la gente que está en España... ...lo que compra por internet... ...si lo compra a sitios de España... ...lo compra a sitios de fuera... ¿vale? ...ese es el, el dato general... ...y luego a partir de aquí se desglosa muchísima información... ...sobre sectores... ...sobre nichos de mercado... ...sobre hábitos de consumo, etcétera, tal... ¿no? ...pero la primera gran conclusión... ...es que la mayoría de los compradores online en España... ...compran webs de fuera de España... ...y esto no es porque... ...bueno, pues seamos... Eh, frikis naturales que siempre queramos ir a comprar a una web de Estados Unidos, una web francesa es porque mucha de la oferta que existe en España no ha llegado adecuadamente todavía al consumidor local ¿vale? es decir, todavía hay muchísimos proyectos que están en el mundo off que están en transición al mundo on o que han empezado a hacer pinitos en el mundo on pero que realmente no están llegando al mundo on y esto no es una cuestión solo de dinero, os decía, ¿vale? Es muy fácil cuando tú tienes 100 millones de dólares hacer un proyecto, ¿no? Y si sale mal, pues bueno, va al balance general de la compañía y se acabó. Se trata de aprovechar al máximo el conocimiento que existe a día de hoy disponible en este mercado. Y no todo el mundo, porque estamos en un mercado nuevo que se está creando, pues tiene este conocimiento. Entonces, hay pymes, no hablo ya solo de las grandes, hay pymes que sí que están aprovechando ese conocimiento. Aquí o tienes dinero o tienes conocimiento. Si tienes las dos cosas, pues ya eres la pera. ¿no? Pero si tienes por lo menos conocimiento, sí que puedes suplir en gran parte esa carencia de dinero. ¿no? Estos son eh, pymes españolas que venden a nivel internacional. ¿vale? Pues vino Premier, es una empresa de Segovia, por ejemplo, que empezó vendiendo telefonía móvil y luego dentro de en su grupo han ido creando ahora bueno, ahora no, ya llevan cuatro o 5 años con una tienda de vinos que vende en todo el mundo, ¿vale? Y vende, pues evidentemente tiene acuerdos con, con bodegas, con distribuidores, etcétera, tal. Hace modelos que no vamos a entrar ahora a todo a explicar, pero bueno, de temas de picking, de cross-docking, de cross-selling, es decir, de muchas técnicas que existen alrededor del comercio electrónico y que trascienden la forma de operar al negocio tradicional. El negocio tradicional es yo, mi, mi tienda. Vienes, coges, te llevas, ¿vale? Ese es el modelo retail tradicional. El modelo digital, pues, incorpora muchas cosas. Y mu muchas veces que tú compras en un sitio, pero el pedido sale de otro y llega a otro sitio y ni siquiera pasa por ti. Y entonces eso se genera una compra. Bueno, para eso está la tecnología, para vincular todo este tipo de cosas, ¿no? O llega a que tú identificas una serie de consumidores que no tienen nada que ver con la gente que está al lado de tu calle, ¿no? Es decir, tú a lo mejor tienes un producto que tiene muchísima demanda en otro país, os pongo un ejemplo concreto ¿no? hay una empresa española, Navarra, que se llama Mega Calzado que tiene pues, que unas 30 zapaterías aproximadamente y sin embargo en internet no ha hecho una gran inversión pero sin embargo tiene un producto estrella brutal ¿no? que son unos zapatos de la marca Diesel ¿vale? Diesel, que en Alemania en el Reino Unido se dice Diesel Diesel es una marca que en España tiene un posicionamiento medio ni mucho ni poco, por debajo de la COS, por debajo de Converse, de otras marcas y tal pero sin embargo es una marca premium en Alemania y en el Reino Unido la licencia que ellos tienen en España le permite vender en una gama de precios medios porque va en función del posicionamiento que tiene esa marca sin embargo esos precios en Alemania o en el Reino Unido son brutalmente atractivos entonces ¿qué ocurre? Que en este mundo global de la geolocalización, pues la gente cuando va buscando zapatos diésel, bueno, o Hartz- und diesel ¿vale? O como se diga zapatos diésel en alemán, les encuentra a ellos y encuentra una diferencia de precio brutal. Entonces, claro, compran al español y se lo llevan a Alemania, ¿vale? bueno, pues este tipo de cosas al final no es que ellos evidentemente pues hayan hecho una estrategia muy deliberada para hacerlo, sino que han encontrado un nicho de negocio y ahora todas sus campañas de marketing online se centran en Alemania o en el Reino Unido, en vez de centrarse en España y a pesar de tener las 30 zapaterías en España por eso cuando hablamos un poco del know-how de hacer las cosas, esa es la clave ¿vale? no es que el dinero no sea la referencia, sino que el dinero tiene que ser un componente que nos permita hacer unos servicios razonables cuando se, bueno, cuando hay anuncios tipo one and one, nosotros decimos siempre que one and one ha hecho mucho daño. Porque banaliza muchas veces el negocio digital. ¿no? Cuando tú vas a montar una tienda física, me da igual que sea en una calle Valladolid, en una calle Madrid o donde sea, pues hombre, esa tienda física por lo menos pagas eh, las fianzas, los alquileres, bueno... Si tienes que pagar algo más, la obra, el mobiliario, un poco de producto, equipamiento. Depende del sector, depende del negocio, pero bueno, vamos a decir una media, te gastas 80.000, 100.000 euros, ¿vale? Entre reformas, tal, producto... ¿vale? Cuando tú estás viendo One, and One la Fórmula 1, Fernando Alonso, por tu tienda por 30 euros al mes y montas tu tienda y esperas que vengan los chinos a comprar y luego no vienen, dices, es esto Internet es una mierda. No, lo que es una mierda lo que te han vendido, ¿vale? Entonces... Si entendemos, hombre, que tienes que realizar una inversión mínima y esa inversión mínima complementar la conformación, ahí es donde tienes un modelo de negocio, ¿vale? Huyamos un poco de la banalidad que a veces tiene el mundo de Internet, ¿no? Veamos el, con la presentación de antes lo mismo, es decir, Facebook vende, Facebook no vende, Facebook está. Hombre, si tú en Facebook subes tus fotos en bikini, pues eh, vende lo que vende, ¿eh? ¿no? A ti y tu bikini si tú en Facebook haces una estrategia empresarial nosotros como escuela de negocio la red social que más nos funciona es Facebook Él funciona en lo que se llama el, bueno, el CTR, es decir la rentabilidad por usuario captado ¿no? para que nos hagamos un poco una idea ¿no? la tasa de conversión que conseguimos en función de todo lo que hacemos nosotros en Facebook, pues no hablamos de fotos de bikini, ¿no? Pues hablamos de campañas, de evidentemente de, de comercio electrónico, acciones de captación, de, de planificaciones en Facebook, etcétera. ¿no? Entonces, la clave es un mínimo de inversión razonable y mucho know-how. El know-how marca la diferencia. ¿Por qué? Porque no soy oiga nadie. Porque la mayoría del mercado no tiene ni puta idea de esto, ¿vale? Es decir, esto es nuevo. Aquí cuando leáis un currículum que ponga 20 años de experiencia en comercio electrónico, es mentira. Si es que no existía. Es decir, si la gran quedada tenía 21.2 y venían caravana de mujeres a chatear, ¿vale? Es, decir, es que es real. Si no, consultar la meroteca, ¿no? Entonces, esto es nuevo. Entonces, la ventaja de ser nuevo es que no hay gente que lleve 30 años haciendo lo que nosotros no sabemos hacer. Es decir, que hay un lo que se llama un gap, es decir, una diferencia muy razonable que se pueda adquirir y que no necesariamente tenemos que ser tecnólogos siempre podemos tener un socio, un partner, un proveedor tecnólogo nosotros lo que tenemos que ser es muy buenos gestores vale entonces tenemos que saber ver esta foto y tenemos que saber entender qué es esta foto esta foto no habla de mujeres porque entonces estaríamos aquí tres horas y no las entenderíamos pero habla de target, vale target público objetivo, es decir consumidor vamos a pensar en... La compra habitual, la compra más genérica que se llama, que es la cesta, la compra de alimentación, etcétera, tal, ¿vale? ¿Y cómo hacen o van a hacer la compra estas cuatro mujeres? Bueno, pues esta señora que hace el papel de abuela, iba al mercado de abastos tradicional, iba con el carrito, iba con el monedero y conocía al pescadero, al frutero, al carnicero, etcétera, tal. Hacía así, sacaba su monedero, toma, dame la vuelta y el pergil, ¿vale? Eso es lo que ha hecho. En Madrid, en los últimos 10 años han cerrado el 90% de los mercados de abasto, ¿vale? En Valladolid no tengo el dato, pero vosotros lo sabréis. ¿Cómo está la transformación? Los mercados de están cerrando. Esta mujer es mujer del mercado de abasto. Esta mujer que anda ya en nuestra edad, es Mercadona Lovers. ¿vale? Es decir, la gran fiebre de Mercadona, nosotros la vivimos, ¿no? Y bueno, yo no hago Foursquare, pero todos los sábados por la mañana estoy en Mercadona, ¿vale? Con el carrito, los niños y tal. Bueno, es del modelo de transformación del hiper al super ¿vale? vivimos un modelo hace 15 años aproximadamente de gran concentración del hiper, donde el hiper el gran al campo el prique, etcétera tal era el, el modelo comercial premium, ese modelo se ha ido deslocalizando y fragmentando en unidades más pequeñas y ahora vivimos más en el supermercado de proximidad Entonces, si, bueno, si trabajáis con grandes superficies o tenéis sus datos, vemos como el consumidor va migrando en muchos productos desde el hiper al super de proximidad ese super intermedio, ahí es donde el mercado evidentemente ha encontrado un gran nicho y donde más está creciendo ¿no? y es una mujer que es bueno, sabéis que en este mundo de internet se usa mucho el inglés que yo, bueno, yo creo que es un poco por... porque luego cuando cobras pues es más caro, ¿no? si tú dices en vez de... Pues eso, recién incorporada, Early Adopter, que es como se dice. Bueno, pues esta mujer está haciendo un esfuerzo, pues evidentemente por digitalizarse, porque en su trabajo, pues nos habrá pasado a muchos de nosotros. ¿Quién no ha tenido un trabajo donde de repente ha llegado la compañía y ha puesto una ERP? ¿Vale? ERP es el mayor coñazo que existe. ¿no? Es decir, todo lo hemos sufrido cuando tú estás enviando un email. No, ahora lo tienes que subir a la plataforma y que el workflow... ¿Qué os voy a contar? Bueno, pues esta mujer, al margen de ser eso, amante, esposa, trabajadora, tal, tal, se ha convertido además en una adaptada tecnológicamente, ¿no? Pero esta hija, y ahora ponemos un caso exagerado, porque puede ser cualquier persona a partir de 20 años, es nativa digital, ¿vale? Nativa digital significa que sus prioridades en la vida, que sus hábitos de consumo, sus hábitos de vida, sus hábitos sociales son totalmente distintos a la generación anterior. Es decir no va al Mercadona el sábado ni de coña, que os quede claro, ¿vale? Es decir, y ahora tiene 20 años y va porque le obliga a su madre o tal, pero cuando tenga capacidad individual de compra, es decir, cuando ya compre para ella, no la esperes en el Carrefour el domingo, pero vamos, olvídate. Es decir, ese hábito de compra es totalmente transformador. Nosotros, como empresarios, como retailers, como comerciantes, tenemos que entender que ese hábito de compra es totalmente transformador, entonces no tiene sentido a lo mejor que a esta mujer le hagamos un macro esfuerzo y le digamos oye María que dame ahora tu force, no, no tiene sentido, pero tiene todo sentido que si montamos un negocio no para seis meses o para siete sino que dure por lo menos un tiempo razonable saber cuáles van a ser los hábitos del consumidor, al final el consumidor manda, ¿vale? Es decir, no nos creamos tan importantes o prepotentes para poner nosotros las reglas del mercado, hay muchos modelos tradicionales de retail que van o a caer o a desaparecer, ¿vale? Es decir, la pulsión por los centros comerciales, que con la burbuja inmobiliaria etcétera, tal que hubo, hubo una sobreexposición de puntos de oferta. Bueno, pues Inditex en España está reduciendo los puntos físicos de oferta. Porque la compra a través de internet está supliendo muchos de los puntos físicos. Y al final hay una economía de escala que a ellos la escuadra. Y si tú quieres ir a un Zara, no tiene sentido de que tengas ocho Zaras en 5 kilómetros a la redonda. Si tienes uno aquí, aquí, bueno aquí, aquí, aquí, aquí, ¿vale? Y luego tienes uno pues a 5, 4, 7, si te quieres ir a dar un paseo o a pasar una tarde, ¿no? Con lo cual todo el modelo retail se está transformando. ¿Cómo va a ser a partir de ahora? Pues... Gente ya que se va adaptando, ¿vale? Esto es un mercado tradicional de Vitoria. Pues tienen el mercado tradicional, donde está María Tal, pero tienen un proceso de inmersión para intentar a todos sus consumidores analógicos llevarlos al mercado digital. ¿Vale? les van capacitando, es decir, les van pidiendo datos para convertirles en registros, ¿Vale? esos registros van recibiendo impactos e información y van recibiendo promociones del mercado para que vuelvan, para que las conviertan en digital, para que las conviertan en físico, es decir, no nos volvemos locos y pensamos que todo el mundo se hace ahora digital, sino que vamos haciendo un modelo mixto de transformación. Lo que es impepinable es que el mercado va a cambiar y lo que es impepinable es que el consumidor manda. Antonio Ávalos, que es uno de nuestros profesores, que es el Head of Marketing de Amazon, vale, da un dato pues que es tremendamente significativo y que rompe todo el modelo laboral. Cuando ahora hay mucha discusión sobre el convenio, etcétera, tal, Eso en procesos industriales, en fábricas, tiene todavía sentido. En el sector comercial, y lo sentimos todos los que nos dedicamos al comercio, yo vengo de tener una zapatería que tenía mi familia, estamos jodidos. Pero que os quede claro, la libertad de horarios no la va a decidir el presidente de la comunidad autónoma, no, la va a decidir el consumidor, ¿vale? Hay un dato brutal, dice que la mayoría del consumo en Amazon, en Amazon by VIP, que sabéis que es la parte de, de moda, vale, se produce fuera del horario laboral, siendo el horario nocturno el más importante para las compras. Es decir, tú puedes decir: hemos pactado por convenio que cerramos a las ocho y media los lunes, cero problemas. Estoy viendo quién quiere casarse con mi hijo. <risa> estoy haciendo así, vestidos de la presentadora llego al armario de la tele compro y mañana me lo entregan en casa y tú dices, hemos pactado que cerramos a las ocho y media y dices, ¿qué hemos pactado? pero nada, el tío no, no, ni pacta ni nada entonces, ese modelo es un modelo que llega sí o sí es decir, que nosotros, ya os digo, ¿eh? nos puede gustar no nos puede gustar Es decir, esto no es un tema ni de ideología ni de gustos esto es un tema de entender cuál es la realidad es decir, cuando llegó la telefonía móvil hace... 20 años, muchísimos, pero muchísimos, digo, ¡Ah, ni de coña, veis yo por la calle con un teléfono, ta ta. no, no, si da igual, si el teléfono va a ir contigo, tú puedes ir con el teléfono, no, el teléfono va contigo, ¿no? Bueno, pues en la digitalización, le no tenemos que pensar, pues cómo ha sido el mundo de las agencias de viajes, ¿no? Es decir, la mayoría de los procesos de compra ahora de, de billetes de viaje se hace por canales digitales. Y tú puedes decir, no, no, yo sigo yendo a la tienda. Claro que puedes seguir yendo a la tienda, pero evidentemente no tienes las mejores ofertas, no tienes los, las minus, no tienes varias opciones que ya solo te quedan en el canal digital. Porque además las marcas incentivan el canal digital. ¿Por qué están cerrando ahora gran parte de las oficinas bancarias? No solo por el pelotazo, sino porque me llevo al cliente al canal digital que me haga todas las transacciones, no tengo que pagar un edificio físico, un empleado, un tal, no, no lo que tengo que pagar es más servidor y más desarrollo de aplicaciones evidentemente creo empleo digital pero me ahorro muchísimo empleo analógico ¿no? y esa es una transformación que es impepinable, hay datos y hablaremos también del showrooming por supuesto pero para que veamos el nivel de penetración que vamos teniendo en cada uno de los soportes ¿no? y que vayamos entendiendo perdón, el ticket medio que nos va generando cada uno de los soportes, porque además el consumidor que compra en distintos tipos de soporte tiene un gasto medio por unidad de compra diferente, entonces si nosotros conseguimos llegar a, a consumidores de Apple, de iOS, etcétera, tal, y conseguimos llegar a iPhones, a iPads, etc., tal, pues vamos a conseguir una rentabilidad por consumidor muchísimo más alta. ¿vale? Entonces, no ya es que nos tengamos que digitalizar, sino que dentro del mundo digital tenemos que ir buscando cada nicho de rentabilidad. Y esto se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Es decir, hay un montón de herramientas tecnológicas que nos permiten identificar a nuestros consumidores aunque no sepamos ni cómo se llaman, ¿vale? Es decir, a través de lo que se llama el rastreo de las IPs, las IPs es esa dirección que sin decirnos el nombre y el apellido identifica a un navegante en la red, ¿vale? Nosotros vamos generando lo que se llama, bueno, inconscientemente a lo mejor vamos generando lo que se llama un tigre, ¿no? Un tigre es pues un conjunto de procesos que hemos ido nosotros haciendo en nuestra navegación y que pueden incluir una compra. Entonces, esa cualificación de esa IP luego puede ser replicable. Es decir, la tecnología permite generar lo que se llama un clúster. ¿vale? Un clúster es que yo sé que la gente que ha entrado a comprar a MAMI está geolocalizada en un sitio, además de comprar MAMI, le marca mayoritariamente, además de comprar MAMI, compra viajes por internet, además de comprarme a mí, eh, navega por el Norte de Castilla, además, es decir, va generando un conjunto agregado de características de IPs. Y yo puedo salir al mundo digital a comprar perfiles de ese clúster. ¿Qué ocurre? Que entonces, yo no es que me tenga que anunciar en el Norte de Castilla o en el Día de Valladolid o en el Copa Valladolid, no. Yo me tengo que anunciar dónde está el clúster que a mí me compra. Es que esto rompe el modelo, ¿vale? Es decir, cuando nosotros hasta ahora decíamos oye, ¿dónde me voy a anunciar? en el programa de las fiestas ¿vale? el programa de las fiestas es fenomenal pero a lo mejor el programa de las fiestas es el programa de las fiestas de Valladolid pero no de mis usuarios porque mis usuarios tienen unas características que no tienen nada que ver con el local del lado, ¿vale? es decir, yo soy floristería, yo soy tienda de juegos eróticos y comparto puerta con puerta ¿vale? la mayoría de las compras de floristería se hacen en la tienda física, la mayoría de las compras de productos eróticos se hacen vía móvil y están puerta con puerta entonces, claro, dices, espérate, vamos, espera. puerta con puerta, hábitos de compra totalmente distintos. ¿Por qué? Porque tú compras unas flores, en la mayoría de los casos, para una entrega inmediata. Entonces, coges esas flores, recorres el kilómetro, lo que tengas que hacer, o te vas donde tengas que hacer y entregas esas flores. La compra de productos eróticos, que yo ya he comprado, eh, pero bueno, que me, lo hemos estudiado, ¿vale? tiene un componente básico inicial, que se llama privacidad. ¿Cuál es el soporte más privado de todos? El móvil. ¿Vale? Es decir, las estadísticas que tú tienes. Nosotros tenemos un par de clientes de, de, producto, vamos, de tiendas de productos eróticos, etcétera, tal. Y es noches, fines de semana y móvil. Ese mix. ¿Vale? Con lo cual. Pero vamos. 100 a 1 sobre lo que es una tienda física. ¿Vale? Con lo cual. Claro, tú dices, no, hombre, si estamos puerta con puerta, pues eh, lo que te digo, el cartel, la valla, el, el programa de fiestas, COPE, Valladolid, lo que sea, pero no tiene nada que ver. Es decir, el perfil, lo que si en el mundo físico diríamos, ¿cómo es esa persona? En internet se dice, ¿cómo es esa IP? ¿Cómo se va configurando? ¿Y cómo va generando similares en la red? ¿Vale? Es totalmente distinto, entonces... Claro, para uno es anunciarse en el norte de Valladolid tiene sentido y para otro no tiene ningún sentido, ¿vale? Para la floristería tiene sentido, para la tienda de productos eróticos ningún sentido, ¿vale? Bueno, pues están puerta con puerta, entonces todo eso en el mundo digital es distinto. ¿Qué vas a medir Pues oportunidades, ¿vale? Costes tecnológicos evidentemente más bajos, en fin, lo bueno de la tecnología es que se generaliza, y a partir de aquí, cada vez más consumidores, más nativos digitales, más hábitos de compra. En España estamos creciendo, a pesar de los pesares, un 19% interanual. Somos la cuarta potencia en comercio electrónico de Europa, etc. Aquí, es decir, que a pesar de todo lo que tenemos, todavía tenemos un potencial de crecimiento mucho más alto. Y luego oportunidades nicho donde no llegan los grandes. ¿vale? Es decir, Amazon, el corte inglés, etc. Tal, van a volumen. Ellos van a... Pues, eso eh, 100 millones de euros, 200 millones de euros etcétera tal no son buenos por ejemplo en tratar, eh, yo soy diabético ¿vale? pues en las necesidades exactas del consumidor diabético ¿vale? ¿por qué? porque no es lo mismo un marketplace con 100.000 referencias de producto, la compra lo que quieras haz tu mis, que un sitio de confianza donde tú tienes un chat online, donde tienes unas recomendaciones, donde tienes un blog, donde te hacen un programa a medida, etcétera tal y te venden productos ¿vale? es decir el nicho es la oportunidad la táctica, la velocidad es la oportunidad, por ejemplo en uno de los eh, comercios que os enseñaba antes ¿vale? todos los días cambia su estrategia en Google ¿vale? Y diré, ¿son esquizofrénicos? no, no es que viven pegadísimos a la realidad entonces hubo un día, porque además nos enseñaron el pico de ventas muy interesante hace dos años aproximadamente boda de los príncipes de Dinamarca creo que es eh, Príncipe Felipe, Doña Leticia, un vestido rojo de. No me acuerdo, ¿no? De un diseñador español. Sí. sí, pues espectacular, no sé, bueno, yo soy un negado, cuello cisne, cuello tal, espectacular, ¿no? Portada de todas las revistas, tal. Compraron en Google vestido rojo, de Doña Leticia. Vestido cuello tal, doña Leticia, tal, tal. Sí composiciones de palabras súper baratas de comprar, porque evidentemente lo caro en Google es comprar las acepciones directas, es decir, hoteles, viajes, ciudad, eh, tal, ¿vale? Pero vamos, composiciones de palabras, bueno, tuvieron evidentemente un blog sobre el tema donde escribieron automáticamente su tienda, etcétera, tal, con lo cual el posicionamiento natural y el posicionamiento pagado se les disparó a un precio muy barato, ¿vale? Y consiguieron un montón de tráfico con una acción tacticísima, ¿vale? Muy, muy sencillita de hacer, bueno. Esas es oportunidades nicho que evidentemente tienes que vivir pegado a la realidad y tienes que dedicarte a esto, vale. No tiene sentido. Hay varios posts que publican amigos que pienses en montar una tienda de comercio electrónico y luego irte a jugar al pad y luego tal. No, es un comercio. Es como cualquier comercio que levantas el, el cierre y te tienes que poner a trabajarlo, ¿no? Es decir, si lo trabajas directamente, es decir, si no piensas que esto es un autómata que lo hace solo, pues como cualquier comercio te dará rentabilidad y para eso pues tienes que estar todo el día haciendo cosas. ¿vale? 10 minutos. Bueno, estos son datos para incentivaros y motivaros y luego sobre todo para una dicotomía, ¿no? Que existen 3 al 19% anual, eh, 12 mil millones en el último año, crecimiento en todas las áreas, etc. Y luego sin embargo el 60% de las tiendas sobreviven un máximo de 3 años, eh, etcétera, tal. muchas, Bueno, 95% de las empresas no tienen el retorno de inversión y todo esto es verdad. Y eso es un poco lo que os decía del efecto one and one, ¿no? Es decir, os lo digo con honestidad castellana, si no tenéis, ni idea, y no tenéis ni puta idea, no os metáis ¿vale? es decir yo monté una cadena de restaurantes con unos socios y nos dimos una hostia, pero es que no os podéis imaginar ¿por qué? íbamos justo de dinero y no teníamos ni puta idea resumen, ¿vale? es decir, que no es que penséis que en vuestro caso que os dice alguien que tal no. es normal, es decir, si tú no tienes ni idea de eso de proctología Vale, ¿Montarías una clínica de proctología y tal, tal? No, no. Si, si tú no tienes ni idea de leyes, ¿montarías un despacho de abogados? No. Si tú no tienes una licencia de taxi, cogerías tu coche, lo pintas y harías de taxista? No. Pues si no tienes ni idea de comercio electrónico, no te metas al comercio electrónico. Es decir, prefiero las cosas claras desde el principio y no generar falsas expectativas. de, Oye, que me han dicho eso. Ahora hay programas en la Comunidad de Madrid hay uno, ¿no? Que dan una subvención a uno para que te monte una web por 3.000 euros. Vamos, te, se lo pagan a una agencia para que te lo desarrolle, ¿no? Y luego, pues eso, te dejan ahí y la A vender a China. ¿Vale? Es decir, tenemos que ser conscientes de que esto es un negocio. Es decir, tú no puedes ponerte pues eso, a operar de corazón a alguien si no eres cardiólogo. Pues tú no puedes ponerte. Me da igual que no vayas a matar a nadie. Bueno, vas a matar a tu señora de gustos. Pero... Entendamos que esto es un negocio y que es un nicho del que hay que saber, ¿vale? Y que hay un product mix, os ponía el ejemplo de las playeras, pues hay que saber, oye, y hay que saber que no necesariamente si yo creo aquí mi tienda, tengo aquí mi almacén, vendo aquí, ¿vale? Este mundo ha cambiado, en el mundo digital esto ha cambiado, entonces a lo mejor tengo mis consumidores. Allendo los mares, en otro país o en otro cualquier sitio. Hay entornos que son pues tremendamente determinantes. ¿vale? Donde bueno pues eh, hay legalidades sobre los derechos del usuario, por ejemplo. Sobre los procedimientos en, en los procesos de pago. Sobre la gestión de los datos, etc. Que son impepinables. Para que os hagáis una idea. Si tú vendes en, en muchos países de Europa. No puedes imputar la transacción en el medio de pago. Hasta que el producto ha salido físicamente de tu almacén. ¿vale? Es decir. Tú no puedes cobrarle a alguien el libro si el libro no ha salido de tu almacén. En España no. ¿vale? En España tú cobras y pues eso, le llega mañana. No, pasado. Y no, mientras le llegue es legal. ¿no? Bueno, pues todo esto está cambiando. ¿no? Pero luego hay muchas variables en las que nosotros sí podemos influir. Es decir, desde posicionamiento, de nicho, etcétera, tal. ¿no? De lo que hagamos, de cómo lo hagamos, etcétera, tal. ¿no? Y ahí sí que hay muchos jugadores que por ese know-how que tienen, pues se van metiendo. ¿no? Ya han surgido muchos de lo que llamamos pure players, es decir, jugadores nativos de internet, ¿no? Y luego, algo fundamental, que hablábamos un poco del showrooming y tal, ¿no? Que es cómo integrar cuando yo tengo una tienda física a una tienda online. Y hay que tener claro que eso es una tremenda ventaja, ¿vale? Porque una de las desconfianzas que tiene el mundo online es el exceso de virtualización. ¿no? Es decir, oye, esto ha montado una web, han dicho que tienen Ferraris a 6.000 euros, y luego ni tiene Ferrari ni tienda ni tal, ¿no? Es decir, el hecho de tener una tienda física tangibiliza, demuestra un poco que eres una persona de verdad, ¿no? Pero que la influencia del showrooming, cuando al principio la ponencia era eso, ¿qué hacer para combatir el showrooming? Pues ya os lo diré yo al final, nada. No, no. Si no puedes con tu enemigo, súmate a él. Es decir, nosotros no podemos parar ni a Google, ni podemos parar al showrooming, ni podemos parar a mi suegra. No, no, no. Es que son imparables, ¿vale? Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar eso y utilizarlo a nuestro favor, ¿vale? Utilizar, pues eso, una corriente que hay, un tsunami que pasa, no para decir, eh, que yo me quedo aquí con un par. No, no. Yo voy a ser el primero que me coloque para que, evidentemente, la ola me lleve donde yo quiera, ¿no? Bueno, pues hay un montón de datos y la presentación la tiene la organización para que veáis cómo el showrooming ya tiene una gran influencia. Es decir, que ya hay. Un enorme número de usuarios que van a utilizar la tienda física como un espacio para tocar eso. Para ver si eso es verdad. vale, Y para partir de ahí pues elegir la mejor compra. Y hay gente muy lista, pues como es el caso de Amazon, que han desarrollado aplicaciones específicas para el solo rooming. Es decir, que te dicen, ve a cualquier tienda del mundo tú. A ver, entendamos al consumidor. ¿vale? El consumidor, como cualquier consumidor, como cualquier tal hace lo que más le interese, cuando le interesa y como le interesa y lo que le da la gana, ¿vale? Porque es el consumidor, y es su dinero y oye, se gasta sus 50 euros donde le da la gana, ¿vale? Entonces, el consumidor puede ir a cualquier tienda, puede ir a MediaMark, y puede coger un código de barras con la aplicación de Amazon y lo escanea. Y automáticamente Amazon le dice, pues eso, los mejores precios, dónde, cómo hacerlo, y lo puede comprar en ese mismo momento, delante de tus narices en la tienda. Entonces, esto no lo vamos a poder cambiar si hay cadenas que han intentado bloquear las wifi dentro de la tienda una tontería, eso es como ponerle puertas al mar, ¿no? pues al final la gente no conecta la wifi, conecta el 3G y se acabó, o sea yo creo que no podemos pensar que el showrooming es algo que nosotros tengamos que combatir es algo que nosotros tenemos que incorporar entonces ¿qué tenemos que hacer ventas híbridas, es decir, muchas cadenas eh, Adolfo Domínguez ¿vale? Adolfo Domínguez tiene un stock limitado en cada tienda entonces lo que ha formado a sus empleados con unos dispositivos digitales, con unas tablets para decir, oye acabas de comprar un traje, oye si no te lo quieres llevar ahora que estás por aquí eso dando vueltas, te lo enviamos mañana por e-commerce a tu casa. Vale, pues le vinculan el mismo pedido a la misma tienda de ellos y se lo envían al día siguiente a su casa. Oye no tenemos justo tu talla porque eres la L y solo nos queda en XL. Ta. Tranquilo, mira te hago el pedido y lo tienes mañana en tu casa antes de las 6 de la tarde. Vale, es decir. Vamos a intentar que ese consumidor en ese momento pueda hacer más cosas. ¿vale? O puedo intentar hacer incluso acuerdos de, de afiliación o acuerdos que se pueden hacer con otras cadenas para que cuando les compren a través mío, a través de que hayan entrado de mi información, pues incluso me comisionen. ¿vale? Best Buy que ha sido uno de los ejemplos un poco icónicos, ¿vale? que bueno, es una multicadena tipo MediaMar y tal, pero de grandes ofertas. ¿no? Pues eh, Empezó haciendo un poco de todo, lo que decía, de bloquear la wifi, cobrar por entrar en la tienda en los momentos de rebajas, ¿vale? Es decir, tenías que pagar un dólar por poder entrar a la tienda, ¿vale? Porque entendían que lo que vas a encontrar allí pues son mega ofertas y tal, que si realmente vas a comprar, pues ese dólar lo amortizas, ¿no? Entonces... Crearon 100.000 dinámicas y no han conseguido que ninguna les funcione ¿no? entonces el bueno sabéis que los presidentes, los consejeros delegados americanos pues son todos muy muy grandes ¿no? son todos muy de Dallas y tal, entonces dijo no seremos nunca más un showroom de Amazon ¿no? bueno, pues al final lo que está haciendo es eso convertir a sus empleados en ventas y es decir, me da igual que me compres en la tienda, me da igual que me compres en la web, me da igual lo que sea ¿vale? es decir, yo sé que no puedo parar esto y lo que voy a intentar es ofrecerte en todos los canales las mejores condiciones pero no puedo luchar contra la sociedad de la información vale es decir al final nosotros lo que tenemos que hacer es usuario que me entra en la tienda identificarlo registrarlo simplemente pedirle el email para enviarle promociones que canjeen la física o en la tienda es decir tenemos que acompañarle en su ciclo de vida en su evolución natural vale no podemos decirle aquí es off y cuando llegues a tu casa si quieres ser eso ¿vale? pues nada last minute eh... No se puede compartir lo que decía, ni la telefonía, ni la digitalización, ni la globalización, ni el comercio electrónico. Lo que tenemos que hacer es aplicarlo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que intentar es, lo mejor que tenemos en el mundo físico, que es el producto, el trato, la relación, nuestra forma de operar, llevarlo al mundo digital. Las redes sociales que hemos visto antes, pues es un canal de humanización, ¿vale? Donde nosotros podemos contar un montón de cosas. Y si las hacemos centradas en nuestro nicho y ofreciendo siempre al consumidor alternativas, ¿vale? Consumidor, digo, si quiero usar una tablet viendo mujeres y hombres y viceversa, lo voy a usar. Sí, ahí no podemos hacer nada. Lo que tenemos que ofrecer es las mayores facilidades para que entre por donde entre o esté donde esté o, o compre cuando le dé la gana comprar en el día de la semana que quiera o donde quiera nos pueda encontrar a nosotros y facilitar la relación. ¿vale? Y a partir de aquí la tecnología es un aliado, nunca es un enemigo nuestro. ¿vale? Pues nada, estamos en tiempo, así que muchas gracias. A todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta ¿Hay que hacerla, Roberto? No, no. Bueno, mejor. mejor. <risa> así no discutimos y no... Vale, yo sí que mira, había apuntado al principio de, de la ponencia antes de que explicaras todo uh -huh. esto, que imagino que lo, lo principal es entender que no se puede combatir, uh -huh. <coughs> perdón, que lo que hay que hacer es intentar sumarse para poder dar eh, las mayores facilidades y claro. que la gente también esté, tú uh -huh. estar dentro de ese subroom y que la gente pueda comprarte a ti también, ¿verdad? Claro, si al final el consumidor es el que manda, entonces <coughs> si el consumidor quiere ir a nuestra tienda solo a mirar, es que no lo podemos evitar. Sería mucho peor que es que no fuera ni a mirar. ¿vale? Entonces, si va a mirar, por lo menos ya tenemos algo. Decir, ya podemos tener un primer impacto con él. ¿vale? Ya podemos, sabiendo que la gente va a mirar a nuestra tienda, pues hombre, hagamos una mínima acción de comunicación, que es decirle, oye, nos dejas tu email que te vamos a enviar promociones de la tienda, pues ya que ha venido allí, ya que está mirando, solo eso. ¿eh? No hay que pedirle ni fecha de nacimiento, ni nombre del padre, nada, no, solo el email. Es decir, si luego interactuamos con él y él está interesado, pues ya le iremos pidiendo más datos, ya le enviaremos un cupón que para cogerlo tenga que meter tres datos más o cuando haga la compra. Es decir, si tenemos un showrooming tenemos suerte, pues tenemos gente que viene a mirar y si mira es porque hay un interés, ¿vale? por lo cual lo que tenemos que hacer es capacitar poco a poco ese interés. ¿vale? Sí, también. Uh -huh. Cuando estás trabajando con un servicio, muchas veces el problema es precisamente ese, que no tienes un solución, entonces nadie está tocando el servicio, nadie uh -huh. está tocando el producto, con lo cual parece que esa conexión física o el que lo toque, no toquen. Uh -huh. ¿Cómo se puede generar precisamente eso cuando no tienes un producto físico? Es decir, el camino inverso. Uh -huh. Vale, va a ver, hay una técnica ahora, bueno, técnica que se usa en muchos productos o servicios que es el freemium, ¿vale? No sé si hay bueno, el premium es una mezcla entre free y premium ¿vale? premium es pagar y free pues teóricamente libre, bueno premium no es que sea pagar pero vamos a asociar a pagar ¿no? entonces es el mes de prueba, vamos que se dice ¿no? es decir, básicamente es decir oye, yo, esto funciona en internet todo lo que se llama un funnel de ventas ¿no? es decir el funnel de ventas es cuánta gente tengo arriba mirando, consultando navegando, etcétera tal y cuántos van al final convirtiéndose en clientes ¿vale? entonces yo tengo que invertir en este proceso comercial a veces tengo que invertir mucho arriba en que haya mucha gente mirando, comprando, y a veces tengo que invertir en optimizar el proceso, en decir, oye, en una tienda media, depende del sector, depende el nicho, pero más o menos el. podemos decir que el 1% de los que entran compra, ¿vale? Más o menos. Hay sectores en, en moda, por ejemplo, que eso puede bajar y hay sectores en alimentación que puede subir. Porque en moda es más habitual que tú entres a mirar blusas, tal, y no compres entrar a mirar botes de colacao y pañales y espontes pues, está bien pero no es tan curioso no entonces ahí la tasa es más alta pues en servicios una técnica que se usa mucho es eso es, vamos por decirlo de forma sencilla lo del mes de prueba y luego el mes de pago y tal pero bueno, esa técnica freemium de decir oye, como yo estoy convencido de que mi servicio es tan bueno sé que te vas a quedar entonces puedo ofrecer ese mes de prueba como gancho comercial y luego pasarlo a procesos de pago no y es un poco lo más vamos lo más parecido que se puede utilizar en este caso. Aunque esto no es solo un producto, la verdad es que no va a tener ninguna visita. No es que tenemos una librería, no es que tenga que ver los libros que nos recomendan para hacer la foto, en este caso ni siquiera para comprarlo, es que es realmente para descargarlo. Pero bueno, si yo tuviera que hacer una tienda, realmente los costes que supone cualquier tienda, en efecto, de alquiler de personas, no tendría que ver con alguien que lo vende por internet. Claro. Uh -huh. Es verdad que el caso, hay con modelos concretos que son los más complicados ¿eh? y que requieren mucho análisis ya quirúrgico al detalle. ¿no? En, bueno, tú lo sabes, en, en Francia se aprobó hace poco una ley anti Amazon donde prohibía los gastos de envío gratuitos en la venta de libros. ¿Vale? En, en España, sabéis que por ley los descuentos sobre los libros de texto también están limitados al 5%. Es decir, se hacen muchas medidas de, bueno, hallámoslo al gremio libreros, al apoyo de, de ese gremio, ¿no? Y es complicado, ¿eh? Es, yo os digo, yo no tengo soluciones mágicas, yo, vamos, en todos sitios vengo del grupo Prisa y nosotros éramos el imperio del monopolio. ¿eh? Nosotros éramos, vamos, lo voy a decir aquí, pero vamos la puta hostia, ¿vale? Es decir, nosotros hemos pasado por el despacho a gente que, bueno, y yo he hecho cosas que, en fin, no contaré por si hay algún juez en la sala, pero vamos, espectaculares, ¿no? Porque teníamos una fuerza de comunicación brutal. Evidentemente ahora nada es de lo que fue. La fuerza del papel impreso, para que os hagáis un dato, bueno, yo a decir que no salga de aquí, pero bueno, me da igual que salga de aquí, ¿vale? El país, periódico líder de referencia, etcétera, tal. En el año 2007 hizo 400 millones de euros de facturación publicitaria, ¿vale? En el año 2012 hizo 80, ¿vale? Y eso, bueno, evidentemente cualquiera que siga un poco los medios de comunicación, que siga, pues eso, eh, como está el grupo, etcétera, tal, Lo sabe, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que vivimos en un modelo de transformación social. Entonces, que es injusto? Sí. que es jodido? También. Pero es que no lo podemos cambiar, es que es un tsunami. Entonces, es verdad que a lo mejor hay, pues hay nichos que se pueden trabajar y se pueden crear club de lecturas y club de lectores y se pueden hacer acciones, decir, que seguro que hay alguna cosa tal. Pero hay momentos en que yo es que prefiero ser realista y decir, oye, es que, junto el caso del país para que lo veáis, es, es que hay una avalancha. Entonces, es muy difícil ponerle puertas al mar. Al final el consumidor y el consumidor nuevo, el nativo digital, es que tiene unos hábitos. Entonces, bueno, dice, pero... ¿Por qué voy a pagar dos euros más por un libro si es que el libro me llega mañana a casa? Y además, compro en Amazon, que es más cool, ¿vale? es decir, tengo un hábito... Es que es así, es decir, todo, bien, la gente es como ella y el marketing lleva dos años inventado. Entonces, es cierto que hay cosas que hay que analizar muy, muy en detalle porque son muy complicadas. ¿eh? O sea, pues muchísimas ¿verdad? gracias, Roberto. Vamos ahora el descanso de 15 minutos, hay cinco, estamos aquí, ¿vale? Para no perder mucho más tiempo.